Bueno, yo soy José Brieva Sánchez, eh, soy eh, profesor de formación profesional por la especialidad de sistemas y aplicaciones informáticas. Antes de ser docente, pues me he dedicado durante mucho tiempo al desarrollo de, de aplicaciones, coordinando equipos de software y, bueno, haciendo eh, aplicaciones para la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de, de la Junta de Extremadura. Y, bueno, pues hace cuatro o cinco años, di el salto, empecé con la formación, y he estado trabajando en varios institutos de, de Extremadura y principalmente en, en formación profesional o en, o en los PEMAR con el ámbito práctico de las nuevas tecnologías. El año pasado, bueno, en la oposición del 2021 ya cogí mi, mi plaza y estuve en el Ruta de la Plata dando a los chicos de FP Básica de Informática y Comunicaciones y este año, bueno, pues me he incorporado en la asesoría técnica docente en, coordinar coordinar pues, los proyectos de Escolarium, CREA, cite y alguna cosilla más que hay por ahí. Yeah. Hombre, para, para mí ha sido un impacto muy importante el primer mes, porque hemos tenido muchas responsabilidades ¿no? al principio. Había que certificar y cerrar los proyectos del año anterior, en la curva de aprendizaje de lo que, de lo, con lo que entras. ¿no? Yo venía de estar en un aula, haciendo mis horas de clase y tal. Y de repente pues ha cambiado bastante la cosa. ¿no? Ahora hay que atender mucho teléfonos, mucho correo electrónico, volver un poco a la dinámica que tenía eso hace unos años. Pero, pero bien, ya está resuelto. Ahora ya eh, con más calma podemos empezar a, a poner las bases para que el año que viene, cuando llegue ese momento, no, me, no tenga la misma situación. Pues, de momento estamos contentos. Hay muchos centros participantes muchos, y muchos docentes, ¿no? Tenemos dos tipos de proyectos, los que son de centro los que son de docentes. Por ejemplo, CITES proyecto, son proyectos de centro, entonces tenemos muchos centros que están modernizándose cambiando esa forma de hacer las cosas y introduciendo más la tecnología y estamos muy contentos. Ahora ya estamos en la fase de memoria de necesidades para poder ayudarles con los medios para poder hacer estos, estos planes. Y luego, en la parte de docente también hemos notado que hay... Un, mucho interés por el docente. Por un lado, la parte de grupo docente de Escolarium, que hay un grupo importante, y en los proyectos CREA que, que tenemos una cantidad bastante significativa, la verdad. Nos, va, nos lo van a poner difícil. En mi caso, totalmente, porque yo cuando estaba en el centro estaba muy centrado en el alumno, en mis clases y en hacer eh, bien mi trabajo, en la medida que yo podía. Eh, y cuando accedía a lo que eran los proyectos de innovate o tal, era por la necesidad de créditos para, para mis cupos, para, para conseguir un concurso de traslado para, para mejorar la posición. Ahora eh, que lo veo con otra perspectiva y veo la, la capacidad que tienen de, de mejorar los centros y, y la forma de trabajar del docente, pues lo veo de una forma diferente. Yo creo que, que participar en estos proyectos o estos, estos programas hace que el docente mejore y que el centro también cambie en gran medida a un, a un centro más cercano al presente, y no al pasado que, que hacíamos las clases en, de manera clásica. Genial. Es decir, el, el meterse en este tipo de dinámicas a veces cuando trabajamos en el centro y nos aislamos, yo por ejemplo trabajo en FP Básica, bueno, pues cuando estás en FP Básica estás con un grupo muy reducido de docentes ¿no? y al final pues te centras mucho en los problemas que tienes, en cómo resolverlos pero pierdes un poquito la perspectiva global. Eh, cuando accedes a este tipo de proyectos, con un, grupo, con un grupo docente, por ejemplo, en el que abarca eh, docentes de diferentes partes, eh, te permite al final una mejor relación con los compañeros del centro, aprender un poco de, de todas las ramas y cambiar la perspectiva, que en ocasiones nos viene, nos viene bien, porque hacemos muy bien lo que hacemos, pero repitiendo, ¿no? Esta, esta, es una forma de, de evolucionar. Y participar en proyectos como CITE yo creo que también es fantástico, nos va a permitir utilizar pues nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo eh, con metodologías activas dentro del aula, que a veces, por un, no por pereza, sino por estar dentro de esta rueda que nos permite seguir haciendo lo que ya hacemos bien, eh, pues podemos salirnos un poco, aprender una nueva forma de hacer y al final ser mejores docentes.